Haz todo conmigo, cocina conmigo, viaja conmigo, crea conmigo, estudia conmigo, todo conmigo. Tuenjang chigae, guiso de soja fermentada. Preparar las verduras. Yo usé chongyong Creo que se llama pak choi en inglés o español. Es más suave que colchina pero más duro que lechuga, puedes usar cualquier verdura. Vamos a cortar el calabacín, un ancho de medio a un centímetro. Y corta mitad y se queda como media luna. Corta la cebolla en dados, en cubos, pero no pica. Corta el ají. Corta el tofu. Es mejor que usar un tofu duro para hacer una sofa o el guiso para que no se dañe la figura cuando cocinamos. Pero si no puedes conseguir un tofu duro, puedes usar el suave. Y corta más gruesa para que no se dañe. Por el último, corta el cerdo, puedes usar carne de res también, pero normalmente no usamos pollo, no. Empezamos, echa un poco de aceite de sésamo y pon cerdo. Una cucharada de ajo picado. Cocina por un rato. Vamos a poner... Tuenjang. Pasta de soja fermentada. Más o menos dos cucharadas de tuenjang. Pero si te sientes muy fuerte el sabor, usa solo una cucharada de tuenjang. Cocina por un rato. Pon la cebolla y cocina por un rato. Y vamos a poner el agua. Más o menos un litro. Espera que se hierva. Saca espuma, burbuja. Y vas a poner las verduras. Pon ehova, calabacín. Chongyongche, bok choy, tubu, tofu, kuchu, Ahora solo hay que cocer el guiso y ya. Tada! ¿Cómo te pareces? Se ve muy rico, ¿no? Pap arroz, 된장찌개, el guiso de soja fermentada con kimchi. Y ya solo hay que